Shimano, Errán, Campanolo, grupos de carretera, hoy te lo explicamos todo. Por suerte o por desgracia, he podido probar la mayoría de los grupos de carretera existentes en el mercado, ¿vale? Nos vamos a centrar en los tres principales fabricantes, Shimano, herrán y Campanolo. La mayoría de, de bicicletas de carretera de serie vienen con el Shimano mecánico, ¿vale? Con... Esta maneta cambias, con esta maneta frenas Con esta eh, bajas piñones Entonces Las nuevas de freno de disco Ya te van con el latiguillo, con la pinza Para mí era un follón traer todo el latiguillo Pinzas por aquí, entonces te he traído Las versiones mecánicas No me acaba de convencer del todo Shimano Funcionamiento muy suave Hemos dicho que es lo más económico Que más o menos se puede encontrar eh, Con la calidad de Shimano Que sabes que los componentes son fiables al 100% Pero... El hecho de que cuando vayas a frenar se mueva la maneta Me ha ocasionado algunas veces que cuando he ido a frenar se me ha escapado Entonces a mí no me acaba de convencer Además, si la ponemos aquí en la báscula Vemos que una maneta Ultegra que lleva el cuerpo de fibra de carbono Pesa alrededor de 225 gramos Mientras que una Ram 150 Si nos vamos a la Campanolo 180, por lo cual Shimano también se pasa un poquitín en el tema de, de pesos. Tenemos el cambio de RAM, que vamos a hacer la misma prueba de pesos. 169 gramos. Si lo comparamos con la Atena, 211. Y si lo comparamos con el Ultegra, 196. Bueno, ahí estamos. En los cambios hay bastantes menos diferencias. Otras opciones en el mercado. Campanolo. La maneta es muy chula, muy ergonómica Tiene una curva muy acentuada Entonces desde abajo se frena muy bien Y luego desde arriba también se sujeta Y se adapta muy bien a la mano Tiene... es un poquitín más ancha Tiene eh, más cabezona Pero cuando frena, frena Subes piñones Y bajas piñones Es una opción bastante buena ergonómicamente Problema, los cassettes son bastante especiales Y más caros que lo de la competencia en cuanto a RAM, aquí tengo el RAM mecánico. El RAM lo he estado utilizando durante muchos años, ya que el peso lo hemos visto que era el más bajo de todos, y luego el funcionamiento a mí me encanta. Frenas, bajas piñones, subes piñones. Con la misma maneta se realizan los, las dos opciones de cambio. El sistema del desviador de RAM me encanta. Tiene solamente dos posiciones, y el desviador, en vez de desplazarse completamente horizontal, se desplaza un poco como diagonalmente y hace que cuando vas con el plato pequeño piñón pequeño la cadena no roce y cuando vas con el plato grande piñón grande tampoco por lo que puedes cruzar la cadena con un funcionamiento muy bueno os he enseñado los grupos mecánicos pero ahora el electrónico es lo que, lo que mola lo que más mola de todo el RAM Access el nuevo bombazo de RAM el funcionamiento súper suave integración con el móvil te hace unas gráficas de, de cuántas veces has cambiado, cuáles han sido las marchas que más has utilizado. El funcionamiento es bueno como todos, ¿vale? Eh, tiene, un, tiene un sistema de retención para que la cadena no salte. Las manetas de RAM del de Access es maneta derecha, bajas piñones, maneta izquierda, subes piñones. Cuando le das a las dos a la vez, te sube el plato o te baja el plato. Es un sistema muy rápido. Las baterías son intercambiables Puedes quitar la batería del cambio trasero Ponerla en el desviador Puedes llevar una batería de reserva en el mayor Para en caso de emergencia tenerla Pero a mí me falta un plus Y aquí, por ejemplo, el, el, el Shimano Di2 tiene ese plus Tiene la maleta para subir velocidades Para bajar velocidades Y aquí tiene un botoncito Que se puede integrar con el Garmin Aquí en el Garmin te aparecerían por ejemplo las marchas, vale, los platos engranados y los piñones engranados, además de la batería. Eh, Simano solamente tiene una batería, sin embargo el Ram tiene cuatro baterías, una en el cambio, otra en el desviador y otras dos en las maletas. Por lo que eso de nivel de batería restante en Simano aciertan. en el Ram te pondría un número y no sabes si es del cambio, del desviador o de dónde es la batería restante. Además el botontico este cuando le das Pasas de pantalla y le das otra vez y pasas de pantalla y le das otra vez y pasas de pantalla. Le voy a dar dos veces y se pone la altimetría, digo la, el mapa. Le doy aquí dos veces y se pone la altimetría y le doy aquí y vuelvo a pasar de pantalla. La integración con Garmin es brutal, por eso yo voy con el electrónico. En cuanto a frenos hidráulicos, las versiones hidráulicas de Campanolo y ram pueden funcionar bien o no. Seguramente funcionará muy bien y durará muchos años Pero... Pero aquí Shimano le mete mucha caña Shimano lleva muchos años con su grupo de montaña Con una hidráulica, con unos frenos hidráulicos perfectos Que no dan, no dan problemas y no dan averías Así que en frenos de disco hidráulicos Hoy por hoy yo lo siento Hasta que me lo demuestren lo contrario el Ram y Campanolo Hoy me quedo con Shimano Los grupos electrónicos Se supone que son mejor sí se podría decir que son mejores, por lo menos son más caros Pero ahí tenemos un pequeño problema En los grupos electrónicos si se te va la batería a tomar por saco Si se te cae, si se te rompe la pestaña Si recibes un golpecito ¡ah! Y además un cambio de estos, no sé si vale 400, 500 euros No sé, una barbaridad Cuidado con los cambios electrónicos yo he tenido algún problema de rotura de baterías Y luego con estos, ha habido alguna vez que en el coche se me ha quedado enganchada la palanca de subir Y la batería... ¡Miau! Por cierto, no, no os he contado que, que en casa del herrero sartén del palo Y hoy me ha tocado hacer todo el recorrido en single speed Porque los cambios electrónicos, la batería ha hecho pop y... Entonces, cuidad con los cambios electrónicos El mecánico, ya sabes, que mientras esté la sirga, te va a funcionar el tope gama se supone que es el que va más suave, ¿no? La suavidad en todos los cambios de la misma gama debería de ser la misma. Entre... el otro día monté una bicicleta, le pasé todos los componentes de 105 que llevaba y le puse en todos Ultegra. Y me dijo, es que el Ultegra va más suave. No. La diferencia es que el Ultegra te lo he montado yo, el 105 te venía de fábrica. Depende... El montaje... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los grupos de la misma marca van casi casi igual de suaves, igual de precisos, el 105, el Ultegra y el Durace van prácticamente igual, si te tapan los ojos no sabrías distinguir casi uno del otro. Algo similar pasa con el campanolo. Sí que hay diferencias, que por ejemplo este campanolo antena que tengo aquí baja de uno en uno. Sin embargo, campanolos de gamas más altas, Chorus récord, cuando pretas puede bajar muchas más velocidades. Pero el funcionamiento y la suavidad y el clic del cambio prácticamente es la misma. Lo mismo pasa con el RAM. De un RAM Force a un RAM Red la diferencia es prácticamente inexistente. Notas la misma suavidad y la misma precisión de unos y otros. En cuanto a gamas altas, gamas bajas, si es más suave o más fiable unos u otros Sí que hay una pequeña diferencia porque gamas un poco más bajas, la construcción es un poco más simple Por lo que el desgaste es algo más prematuro en gamas más bajas ¿Merece la pena pasarme mi ultra mecánico a electrónico? Si tu poder adquisitivo te lo permite, sí ¿Por qué? Más que por el funcionamiento del cambio y la precisión, no, por todo Si tu poder adquisitivo te lo permite, sí a ver, el cambio vale un huevo, ¿vale? Pasar de un Ultegra mecánico al Ultegra electrónico te pones a sumar mando, cambio, desviador, batería, cargador de la batería, centralita, cables. Cuidado, ¿eh? La instalación es un pastor. Sale aproximadamente 1.100, 1.200 euros una instalación de Ultegra electrónico. Pero ganas en dos aspectos fundamentales. Lo primero, cuando frenas... Eh, frenas y no cambias ¿Vale? Lo que hemos estado hablando Y luego por el otro lado La integración del Garmin Y luego por el otro lado El cambio semiautomático Que os enseñé el otro día en el vídeo Da un puntico Entonces la bicicleta mejora mucho Del mecánico al electrónico En peso tan apenas nada Porque lo que le quitas del peso de las manetas Se lo está subiendo en el, la batería Cambio y desviador Pero en todo lo demás El funcionamiento es bastante bueno entre los electrónicos de Ram y los de Simano, ¿con cuál te quedarías de los dos? He probado los dos, he tenido en mi bicicleta montado el Ram Letap y ahora tengo montado el Di2. Entre los dos, el funcionamiento era muy bueno de los dos. Igual pesaba un poquitín menos el Ram, pero, o sea, soy un pijas, lo siento. A mí me mola que la pantallita de Garmin se mueva con el dedo. Bueno, yo me quedo hoy por hoy con Simano. Sí que llevo aquí la mosca detrás de la oreja Que en cuanto pueda Si la economía me lo permite y Dios quiere Y si tu mujer te lo permite Igual me pongo este, cambi este cambio en sistema monoplato El sistema de RAM han cambiado todas las relaciones de cambios El piñón pequeño es un 10 coronas El grande puedes meter hasta un 33 en 12 velocidades Y, los y el cassette va muy escalonado por lo que estamos ya muy, muy, muy, muy cerca de poder utilizar Cambios de carretera en sistema monoplato Yo lo estuve utilizando durante un tiempo, unos tres meses o algo así Pero con 11 velocidades Y se quedaba ahí un poco corto Metías una velocidad y le costaba, me costaba moverlo Metías la siguiente, iba demasiado suelto, necesitaba más escalonamiento Creo que hoy por hoy el RAM lo está consiguiendo Pero ahí tengo mis dudas Necesitaría montármelo para certificarlo. O sea que cómprame unas maletas de laxes. Inmaculada para probar. Para probar, ¿sabes? Sí. Y tú, de estos tres, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más de todos? 7 pues este. ¿Por qué? Porque tiene esto tranquilo con E4. El, ah. el color blanco, el negro. ¿Y este el... no te gusta más? ¿Qué pesa menos? El... Porque tiene esto y esto, está bueno Pero este es más barato Sí ¿Te quedas con este pues? Sí A mi hijo le gustan todos Como a mí sí. Habría que tener una bicicleta de cada para ir probando Estos tres Estos tres Habría que tener una bicicleta montada con cada uno de los grupos Y cada día ir cogiendo una En la variedad está al gusto Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo Espero que Adiós. os haya gustado. A mí me ha gustado un poco menos que el de la semana pasada. Pero me he divertido casi lo mismo haciéndolo. para medir las cosas. Pesar. Pesar la cosa. Tú también pesas. Sí. Eres un poco pesado. Sí. Adiós. Nada, <risa> Ostras, se me olvidaba. Para la semana que viene pedales automáticos, carretera y montaña. Aquí en mi canal, suscribir y darle al like. Este vídeo va a salir como el culo A ver, ¿esto qué es? Enseñales a nuestros amigos esto qué es Estos es Se desgasta un poquitín antes El 105 que el Ultegra Y se desgasta antes el Ultegra que el Durace Al igual que en manetas de, de RAM Que el de RAM Force También se desgasta Y se queda un poco más A la vida, a la vida. pero mola mola la etiqueta o no o es pues una tontada vale vale hay que quitarse la etiqueta no oye aquí en comentarios me quito la etiqueta o la dejamos puesta yo digo que tiene que quitarla